Ahora sí, compañero Quique Estrada y Rafael Acevedo estamos en vivo eh, en, este, en este episodio del Facebook Live para Clara con Claridad. Este es el número 62. Las personas que están próximas a sintonizarnos ya, ya irán eh, relacionándose, interactuando con nosotros. Por el momento voy presentando. No sé si Quique necesita mucha presentación en este mundo que nos no, ¿verdad? El que estamos nosotros sé, ya por aquí moviéndonos ya aquí que es una, una estrella, pero bueno, para el que no conozca a ti, aquí que caricaturista, eh, y, a, y a los garabatos, hace sus carabatos como bien él dice por ahí. Eh, gracias Kike por eh, aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, yo me siento en la sala de mi casa con ustedes. Ya hablaremos de por qué. Este, pero pues claridad es que ha sido parte de mi vida desde que tenía 16 años, en alguna u otra medida, ¿verdad? Así que para mí aceptar esta invitación es como tomarnos un café en cualquier sitio, ¿sabes? Es como natural. Tomarnos un café. y a todo el mundo. Un café sin café, aunque después no nos podemos tomar. <ríe> ok. <ríe> Rafa, gracias otra vez por estar aquí conmigo. Seguro. Yo, yo, yo, no, yo no empecé tan joven como Quique, pero yo como 30 años colaborando con el periódico, así que igual a mí es como, como estar en casa. De hecho, estoy en mi casa. Bueno, y yo, y yo no puedo estar más en casa porque estoy en la sede, así que doblemente eh, en el sentido del significado metafórico que tiene la casa y, y realmente la sede de Caridad. Bueno, este, ya la gente de Graciela se está conectando y está saludando a Quique. Y bueno, saludada también desde acá. Quique te mando un beso. Eh, aquí estuve, tengo una cita directa de Carlos Severino sobre, sobre el trabajo, la, la más reciente exposición de Quique Estrada en Casa Hoy. Pero antes de, de darle paso a eso... Tengo como siempre unos anuncios de, del periódico de Claridad: es que a través de toda la transmisión van a estar pasando por abajo unos cintillos con las distintas maneras que tenemos para que donen al periódico y aporten a, a la continuidad de, de estas páginas eh, y de estas transmisiones también. Eh, también habrá una cena, una cena de Navidad, me dijo la directora del periódico que lo anunciaran, que todavía no hay mucho detalle ni mucha fecha, pero vayan haciendo embocaduras. Y, y guardando por ahí dinerito para que estén con nosotros en esta cena navideña. De igual forma, invitarlos a esta actividad. Déjame ver cómo... Esta actividad es el próximo jueves 2 de diciembre. Eh, es una celebrante natalicio de Juan Maribras. La han titulado de aquí no nos saca nadie por una declaración universal de nuestra libertad. Esto va a ser en la Fundación Juan Maribras, ¿verdad? Ahí es que... Si no me equivoco, la sede, déjame ver dónde es que... No, Teatro de la Facultad de Derecho. Correcto, de la Universidad Interamericana. Así mismo, sí, 2 de diciembre a las 6 y media pm. Así que eso es un jueves. Este live no se transmitirá ese jueves 2, pero sí el miércoles primero. Y vamos a estar hablando de esta actividad en este live. Eh, así que todos pendientes, todos y todas pendientes a, a esa transmisión. Sí, bueno, yo creo que debemos estar todos pendientes porque esas actividades se están poniendo cada día mejor. Y, y, y no se pierdan esta, está es lo más interesante. Yo, pues, como soy compañero de Rossi, pues me entero de algunas cosas, ¿verdad? Pero, pero va a estar muy chévere esa actividad. Así que no se la pierdan. Bueno, pues quedan invitados e invitadas. Quique a ti, Carlos Severino, te trata como el decano de la caricatura en Puerto Rico. Eh, y bueno, dice que ha sido un artista crítico y reverente que colabora donde quiera, que haya una causa noble o una injusticia. Desde hace décadas ha sido colaborador del semanario Claridad, tanto en su montaje gráfico como en sus inconfundibles caricaturas. Cito textualmente a Carlos Severino en, en la nota que, que leyó eh, para inaugurar tu más reciente exposición en Casa Hoy, que inició el primero de, de noviembre, y ya ahorita podemos dar detalles de cómo la gente puede pasar por ahí a, a mirar la exposición. Pero a mí me interesa eh, partir de esa de esa cita de, de Carlos Severino hablando sobre tu experiencia en Claridad para que tú de alguna manera nos ilustres y nos digas qué significa para ti la caricatura eh, y cómo ha ido evolucionando ese significado desde ese comienzo en Claridad, que eras jovencito, tenías 16 años. Así es. Así es, 16 años. Mira, eh, eh, me está oyendo Sí. ¿Sí? Okay. Eh, eh, sí, yo llegué a los 16 años a la claridad. Eh, <risa> bueno, las cosas que dice Severino, pues yo este, me, me pongo hasta nervioso, ¿verdad? Porque eso de gano de la caricatura, pues es me tan sabes, este, sí, lo recibo con cariño, tú sabes, este, yo, yo puedo caricaturar hace muchos años. Eh, donde se empezó a poner la cosa media sabrosa o seria fue en claridad eh, que fue la gente que me dejó que, que, que me dejó aprender de todo esto y cuando yo llegué a claridad yo no sabía nada nada de nada yo no había yo no sabía cómo era un cómo se hacía un periódico no sabía o sea, no sabía lo que era tipografía lo que eran fotos lo que sea. Yo era un chamaco que dibujaba caricaturas este, y que me gustaba el asunto de las artes gráficas y eh, como, como se veía en aquel tiempo, ahora todo el mundo tiene una computadora y fíjate que estamos hablando de, de, de unas pantallas y otras, cuando, cuando, cuando yo trabajé en claridad era con palos y piedras, era montando la, las galeras en unos cartoncitos y tal, tal, y después que terminábamos en, en Carolina, llevarlas a la impresora nacional de allá abajo en, en Carolina pero bien lejos y bien oscuro eh, o sea que eh, para mí claridad fue el inicio de todo lo que hago hoy tú sabes y a quien me debo a quien me debo tú sabes claridad es un proyecto que, que más grande de lo que aparenta ser en algunas ocasiones tú sabes esta es la continuidad este es el periódico más bueno ustedes lo saben pero quiero decirlo una vez eh, este es el periódico más antiguo de Puerto Rico en otras palabras, ningún otro ha sido publicado interrumpidamente por más tiempo que Claridad las únicas veces que Claridad no ha podido salir en una semana es porque lo han bombardeado y curiosamente a la otra semana sale, se sale o sea que Claridad es un esfuerzo de, de mucha gente que pues, a quien admiro y a quien le agradezco todo todo yo sé que me, me desvié y no estoy hablando de mi caricatura sino de claridad pero es que casi casi es lo mismo pues yo, yo empecé a hacer diseño gráfico allí como podía no haciendo poniendo correcciones haciendo pues, uno entra a los eh, pero tú sabes la experiencia de trabajar en un diario eh, un diario como claridad eh, pues tú sabes te da muchas experiencias te añade muchas, muchas cosas y pues yo que dibujaba algunos garabatos, pues tú sabes, de momento, pues lo, empecé a publicar allí de vez en cuando, porque él me dejaba, sobre Samir, el, el, el que era caricaturista de claridad en este momento aquí. Quiero infinitamente, le mando saludos, eh, y eh, pues, pues cuando él me dejaba, pues yo podía poner algunas cosas, algunas cosas las colaba de otra manera, este, colaba dibujitos en los anuncios. Eh, y así empecé a ver, a, a, a ver este asunto de las caricaturas eh, y de la ilustración, ¿no? Este, ahí trabajé un año y después salí a trabajar en agencias de publicidad y no sé qué, esa, esa vuelta que da uno para aprender dos o tres cosas. Y bueno, pues la realidad es que, ¿cuántos años tiene claridad? 60, 65 de años. 61, Uy, yo, por ahí. 60, yo, pues, pues yo llegué cuando tenía algo así como... Yo tenía 16 años, o sea, yo llegué hace cuarenta y pico de años. Nunca me he despegado, mano bueno, o sea, este, he trabajado ahí este, como empleado, o sea, como compañero así en varias ocasiones, pero nunca me he despegado, mi corazón siempre ha estado ahí y, y me, me alegra mucho cada vez que veo, que veo el publicado. Eh, antes, siempre en el periódico, ahora también en las redes y eso pues Probablemente es el mejor pago que yo puedo tener por un dibujo, ¿sabes? Verlo en claridad. que eh, Yo me siento parte del de este proyecto de... de, nos, corrigen, de los nos corrigen por aquí, 62. ¿Quién dijo ¿Quién? eso? Bueno, dice ah, periódico... Es que, o, periódico. Okay, okay, okay. o sea, que el, que el periódico tiene 62 años, sí. Sí, sí. pues que otro, otro periódico se ha podido tirar al, sí. al cuerpo, ¿tú sabes? 62 años cogiendo tiros y quemándole sitios y, y, y haciéndole daño a todo el mundo, tú sabes, o sea, hay que tener o sea, claridad. Es un proyecto importante de Puerto Rico, ¿tú ¿sabes? Y lo que pasa es que a veces pasa desapercibido, o, o tú sabes, hay tanta información y tantas cosas que... Pero todo este asunto del periodismo investigativo, aquí, saludo a la gente del, del CPI, ¿verdad? O sea, todas estas cosas... Que, de la fotografía este, mordaz, este, descriptiva de las cosas. Hay tantas y tantas cosas que empezaron... Bueno, para decirte algo, se acordarán de Eliot Castro, querido amigo mío y compañero mío eh, donde esté. Eh, cuando yo empecé en Claridad en el Diario, estaba Jaime Córdoba y Eliot Castro, que acababa de llegar, que era un chamaquito como todos nosotros. Eliot Castro empezó a hacer deporte. Eh, pero no las grandes ligas, ni estas cosas, sino doble A, eh, el voleibol femenino de tal cosa, qué sé yo qué. Bueno, fuimos los primeros que, que empezamos a hablar del deporte, más allá del asunto este de las estrellas. Hoy en día todo el mundo cubre eso. ¿Quién empezó eso? Claridad. Nada, hablemos de lo que ustedes quieran, lo que pasa es que yo vivo orgulloso de todo eso, así que lo cuento porque son yo, cosas que de verdad son importantes para el país ¿sabes? Yo, siempre, yo siempre menciono que el único periódico que tiene un suplemento cultural en Puerto Rico no, es, es, es Claridad, Claridad fue el primero los demás limitaron, los, de, los demás cerraron y Claridad sigue teniendo un suplemento, un Ahí, suplemento mano, cultural como las eh, cosas de Claridad o sea, es que, es que estas cosas que no se hacen pensando en el mercado en el, en el asunto de cuán rentables son económicamente o no, sino que se piensa bueno esto es necesario porque es bueno para Puerto Rico. Tú sabes eso no ocurre en los periódicos comerciales, tú sabes bueno, los periódicos comerciales para que tengas una idea, mano, eh, eh, eh, y, y, y Gabriela, eh, eh, hubo un momento donde habían un montón de caricaturistas en todos los periódicos. Un momento, un momento donde ellos dijeron bueno no vamos a ganar más ni menos por quitarlos de ahí. Sácalos de ahí. Y de la tradición tan chévere que había en Puerto Rico de, de caricaturistas de, de, ¿qué te cuento? Desde Firaldi en el Infarcial, Arroyito, o sea, muchos caricaturistas, muchos Medina o sea, muchísimos caricaturistas que llenaban las páginas de los periódicos. Un día, como no era costo eficiente, le cortaron la cabeza. Porque son proyectos que están hechos a base de, de costo-efectividad y... Y de cuántos anuncios yo gano, cuántos anuncios yo pierdo cuando un dibujante dibuja algo que al anunciante no le gustó. Claridad no tiene ese problema. Mano. Nosotros hacemos un periódico donde el asunto dinero no tiene nada que ver con discutir lo que es importante para el país. Tú puedes notar, por ejemplo, en otros periódicos. Que hay cosas que no pasan. Que no pasan. Sencillamente aquí hubo una una hace unos días. Eh, hubo una manifestación grandísima en contra de Luma. ¿Cómo es que no pasa? O sea, tú no tienes periodistas suficientes, tú no lees los periodistas, tú no ves las noticias. Y es que todo esto tiene que tener En claridad, existe una fuente que no depende, que no se vende, que, que no se compra ni se vende. Esa es claridad. Perdonen que siga por ahí. Cuando ustedes <risa> papá, sí, quieran cambiamos el tema. <risa> ¿no? eh, eh, me, mencionaste Estrada a, a, a Filardi y yo, y yo quería mencionar un poquito a Filardi porque Filardi hacía lo que llamamos a humor, humorismo gráfico, ¿no? las caricaturas uh -huh. eh, políticas en un periódico uh -huh. bien conservador y su, y su mirada ciertamente era una crítica al muñozismo pero desde de, de, de una posición conservadora, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces decías que cuando comenzaste a trabajar en Claridad, pues tú hacías caricaturas eh, y quería preguntar, cuál era, ¿cuál era tu modelo, si alguno, de, de caricaturista? Bueno, eh, eh, bueno, deciste de un modelo, imagínate, o sea, cuando tú quieres aprender de estas cosas, al igual que cuando uno quiere aprender cualquier cosa, uno mira para tu lado. Eh, y no tiene que ver con el asunto ideológico, sino más bien uh -huh. técnico de, bueno, ¿cómo dibuja este? ¿Cómo ¿Cómo se acercó a esta cara? ¿Cómo no? Eh, ¿Le importó la cara o hizo un muñequito? O sea, todas esas cosas influyen y uno se va nutriendo de todo eso. Eh, yo podría decirte que sin duda, eh, bueno, eh, Ramón Albona me regaló un libro. Ramón Albona, querido, me regaló un libro que se llamaba En la lucha, las caricaturas de, de Lorenzo Mal, imagínate. Tú sabes, una, un libro que es una gloria de, de la gráfica puertorriqueña. Eh, ¿Qué te digo? este Me gustaba mucho Michemedina. Me gustaba, curiosamente, eh, me gustaba Arroyito, Yo creo que Arroyito en cuanto a la cosa visual de cómo hacer un entuerto que terminara siendo tu cara solamente hecha por él. ¿sabes? Para mí, Díaz de Villegas me gustaba mucho por el asunto de que con tres líneas resolvió y nos fuimos a dos hay otros que me gustan por otras cosas que son maravillosas por ejemplo yo trabajé con juanito con juanito álvarez o que de hecho lo conocí en claridad porque al igual que otro maestro juanito enviaba sus trabajos llega no enviaba no no había envío él llegaba a claridad y traía sus originales para que los retrataran lo eh, así ni te cuento eso, otro montón de gente que llegaba a claridad, este, hay una cosa que está en la historia, que está escrita un poco de claridad, que era cuando los primeros maestros, Rafael pues, o Omar, eh, Tony Maldonado, toda esa gente llegó a claridad, pero después de esa historia, siguieron llegando un montón de gente, que, que ahora, ¿sabes? qué sé yo, por ejemplo, eh, Jaime Acosta llegó, este, llegó Rubén Ramírez, Rubén Ramírez era una institución de la caricatura aquí y lo es todavía. Y toda esa gente empezó en claridad, mano toda esa gente, toda esa gente. Y, y pues ahí estaba colado este, este nanito tú sabes, que acabando de llegar con 16 años y tal, tal, y me lo disfruté mucho. Siempre tengo mucho cariño por la gente que me acogió allí, tú sabes. Eh, no había mucha seguridad de que un chamaquito de 16 años lo pudiera hacer bien en el sentido de que con las corresponsabilidades que habían allí, las presiones, la, la claridad que eran pocas, o sea... Estamos hablando de represión, estamos hablando de bueno, lo, que, lo que ocurría en la, en la calle del Frente de Claridad, ¿sabes? Y, y mucho cariño y hacia la gente con la que trabajé. Mucho cariño. Mira, Kike, ¿tú, tú creas molesto, tu proceso para crear, tú estás molesto cuando tú creas... Eh necesitas tener un cierto estado de ánimo eh, para, para crear tu, tu, y finalmente ese, que salga el producto? Bueno, yo estoy siempre en ese estado de ánimo. Voy a empezar por ahí. Entonces, pues, pues qué sé yo. O sea, yo, yo he hecho la costumbre. Yo llevo muchos años haciendo esto. De, de, de, ahora se ha puesto bueno, todo el mundo lo ve y tal, tal. Y está gusta mucho eso porque empiezo a ver que tiene como el Algún eco, eso que estoy haciendo y alguna rebota de alguna manera en otras cosas, eso me gusta. Pero, pero yo siempre he hecho esto, tú sabes, y lo hago de esta manera. Yo trato de levantarme lo más temprano posible, eso quiere decir a las cinco y media de la mañana. Tengo que esperar a las seis para ver los diarios, los, los diarios digitales, porque la, hasta las seis no cambian las noticias, así que estoy viendo a las que vi por la noche a las una de la mañana. Y a las seis bueno, empiezo a leer todos los periódicos y tal, tal. Ya yo vengo cargado con todo lo que leí ayer y con lo que dibujé ayer. tú sabes Este país este país es un capítulo terrible cada día. o sea Cada día aparece una, un robo nuevo, una situación nueva. O sea, no es difícil encontrar un tema para dibujar en estos días. De hecho, yo le digo bromeando a mis panas. Me van a tener que subir el salario. ¿sabes? Porque esta cosa de estar dibujando tres y cuatro cosas al día. Esto no era el negocio que íbamos a hacer. Este, sí, porque es que pasan tantas cosas. Que uno dice, pero cómo es posible, cómo es posible que, que nosotros podamos tragarnos esto de desayuno. almuerzo y otra de comida y son tres escándalos al día. Que entonces, como son tantos y el brete de la información es tan. Tan extraño, tan enigmático en Puerto Rico, que lo que es noticia hoy. Ya no lo es. Uh -huh. Y los periódicos ya no le encuentran razón. Eh, a ver dónde está la cámara, razón eh, financiera, razón de billetes, Ay, pues mañana dejan de hacer un, un revolú, Mira, este, este revolú de Luma, la prensa lo ha tenido que cubrir porque no le cuesta. Todos estos periódicos viven de los anuncios, todos estos periódicos tienen analistas financieros, todos estos periódicos saben que los próximos clientes importantes que va a tener Puerto Rico es Luma, porque, porque está tan mal en la... En la, en la de la gente que van a tener que meter un montón de millones de pesos en anuncios. Algún periódico que sepa que le puede tocar eso encima se va a poner muy puquero con esto. No. Los periódicos son negocios. El único periódico que no es un negocio en Puerto Rico se llama Claridad. Uh -huh. Dependemos de más nada nada más de hacerlo porque lo hacemos y porque Puerto Rico se merece que, que, que haya un periódico como este. Entonces esos periódicos, esa cosa informática está matizada por el asunto de quién paga. Y eso pareciera simple, pero la mitad del país vive comiendo eso como si fuera la fuente de información primaria y la única verdad posible. Y eso, pues, ahí la lo rompe. Y eso me gusta. Sí, quizás por eso, eh, cuando hablabas ahorita de la desaparición del humor gráfico en, lo, en los medios de comunicación eh, corporativos, ¿verdad?, eh, porque, porque el espacio para hacer una crítica moldada, a, a, digamos a la, al, al poder, a las instituciones no es muy rentable para, para periódicos ¿no? que se dedican a, a, esta, a este tipo de cosas imagínate, eh, humor gráfico contra Luma en, okay. en las empresas Ferré o algo, o algo así <risa> el, el, y, y hablabas no sé si antes de, de que entráramos en, en el Facebook Live, hablabas de la dinámica del trabajo eh, diario, cuando entraste a Claridad era, era, era diario, como, como era una escuela ¿no? de, de, de trabajar bajo presión, eh, ¿tú, ¿tú piensas que eso se quedó contigo, el, la necesidad de trabajar bajo presión? Porque cuando estás diciendo que lees las noticias hasta la una de la mañana y después te metes las de las seis de la mañana que eso es una continuación uh -huh. y ya vienes cargado, ¿no será eso como un método de trabajo aprendido con... con sí. Sí lo es, es un método de trabajo aprendido, lo aprendí en, lo aprendí en claridad, bueno, o sea, es que allí o sea, hay que trabajar rápido porque esto está pasando rápido y yo pues realmente, o sea, lo que yo hago por la mañana es que me levanto, leo las noticias, me tomo un café y voy a dibujar eh, y, y, y yo tengo la disciplina de, ok, te vas a quedar sentado ahí frente a la máquina, o sea, que hagas el dibujo. Pues a, ir, di, di una a ver sale bien rápido. A veces me, me tengo que quedar 20 minutos mirando el, el dibujo, pensando cuál es, cuál es la cita que voy a poner para que esto todo esto encaje. Pero todo eso ocurre en una hora, como ocurría en Claridad, tú sabes. Ahora tengo la oportunidad de usar color de vez en cuando en Claridad, al igual que en muchos periódicos en el mundo. La caricatura ocurre en blanco y negro, de manera que lo que tú te inventes y lo quieras decir, y que decirlo en blanco yo le decía a otra gente en estos días que, bueno, el color se usa, claro que sí. Por ejemplo, todo lo que es azul, tú sabes lo que es en una caricatura. En Puerto Rico, todo lo que es rojo, tú sabes lo que es. Eh, es una caricatura porque aquí hay un lenguaje visual que ya es común para todo el mundo. Y el color es bueno, tú sabes, para acentuar esto. o lo otro. Pero yo soy medio monocromático, excepto por esos asuntos. A veces me pongo chango, tengo tiempo, me gusta experimentar con cosas y hago un dibujo con muchos colores, pero eh, esa cosa del diario, pues lo hago en blanco y negro y con, algunos, eh, con, con el color que necesite para describirte cosas. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo voy a dibujar un, a un idiota popular, lo dibujo con una corbata roja. Si el idiota es, es PNP, lo dibujo con una corbata. Es la única diferencia entre esos dos idiotas. Me imagino que ustedes saben de lo que estoy hablando. Sí, también. Una, una sola cosa, es que estos días se está, se está, estos días se está eh, haciendo una melcocha tan bonita. Porque esa, esa, ese asunto de que todo el mundo esté enredado en todo lo que se ha vendido en el país, porque finalmente está todo el mundo enredado. Enreda. Todo se hicieron ricos, o se hicieron más ricos, y eso es una melcocha que ya pronto dejará de ser ni rojo, a ver, tú Será otra cosa. Mira, pero yo tenía una pregunta con relación a eso y es que cómo, ¿cómo entonces puedes separar de la cotidianidad, de la vida, el trabajo? ¿Es que no hay tal cosa como eso? ¿Tú a todo le ves una posibilidad de dibujo? ¿A todo lo que pase aquí? por. Toda a todas las cosas que me interesan que son la política, las cosas sociales en general, tú sabes, a mí se me hace Imposible dibujar de deporte porque yo no sigo deporte y uno tiene que entender lo que está pasando en tal tema para poder uh -huh. este, eh, tú sabes, este, crearte un chiste de una cosa o, o jalarlo de otro lado. Yo de deportes no sé. Eh, yo hablo de política que ha sido mi... Yo nací así, por así decirlo. Este, claro, pero, pero, pero ese ejercicio creativo depende... De, de una experiencia tuya también como militante y de, de muchos años también de estar en, en la misma crítica política, por eso también te sale tan rápido, supongo, ¿no? O sea, el hecho de que Muy te salga en una hora una caricatura o un gráfico es porque tienes un bagaje atrás, eso eh, no, se, no se discute. Bueno, eh, yo hay veces que pienso, o sea, yo me han preguntado estas cosas y yo lo que les digo bueno, yo realmente soy un activista político de siempre, toda la vida lo he sido, y resulta ser que dibujo caricaturas, así que uso eso como como una herramienta para como podría ser otra cosa, si fuera escritor probablemente escribiría muchas cosas este, si fuera fotógrafo como, como Doel o como sanchez o como Alina pues tiraría fotos, tú sabes pero en este caso, pero todos ellos son, o sea, Alina es una militante política o sea, una militante social, ¿verdad?, eh, que toma fotografía. A mí me pasa lo mismo con el dibujo, pero aun cuando nos quitaran las manos, nosotros seguiríamos trabajando. Eh, ya, no, ya no podríamos dibujar, pero lo demás quedaría igual. Este, porque, bueno, aquí lo que pasa es que si uno tiene esta oportunidad, pues uno lo hace. Al igual que hay otro montón de cosas que no son tan románticas como el arte y tal tal, pero por ejemplo, yo conozco gente que son contables, eso sabes hablar con números, tú sabes, yo veo esos números y veo chinos, yo no entiendo nada de eso. Pero hay gente que lo que pueden son activistas sociales, activistas políticos, que lo que tienen para dar es ese conocimiento de ser contables, pues entonces yo voy a ayudar en lo que tiene que ver con las finanzas de tal cosa. O sea, lo que yo hago no es ni más ni menos importante que, que, lo, que, que lo que hacen todos los, toda la gente que lucha por la independencia del país. Mira, Kike, volviendo a, al, al tema del color, yo tengo aquí el librito tuyo, Garabatos del Planeta. Esto es 2004. Hey, yo, por ejemplo, quiero mostrar esta porque yo veo cuando yo ojo este libro y veo tu, pues, tu, tu periodo, este periodo actual en el que estás de creación, que, que sí considero que tiene menos color. Pero entonces aquí, aquí sí explotabas el color. Entonces ha habido, ha habido un cambio en, ese, en esa relación que tienes con el color. ¿A qué, le, ¿A qué le adjudicas ese cambio? No sé, en el proceso creativo, ¿cómo ha ido cambiando tu mente para, para dejar de tener tanto color? Pues bueno, al camino, tú sabes, este me enseñan ese libro y ese libro, yo tengo copia todavía de ese libro por ahí, y está lleno de color. Y este es un momento donde yo me doy cuenta de que, espérate, esto es una maravilla. Y descubrí que se podía dibujar en Photoshop. Y descubrí que Photoshop tiene 500.000 colores. Así que esa fue una etapa donde yo empecé a trastear este asunto de los fondos, este, con unos y tal, tal, y a todo ponerle color. Y ese libro está llenísimo de color. Bueno, sí. La sí, no, ni te cuento. O sea, por ahí para adentro todo tiene color. En ese momento pues, para mí era como, como una maravilla poder dibujar con colores. Yo te confieso que ya yo no dibujo así. Y a veces veo esos dibujos y digo, bueno, esto es parte del cambio. Algunos siguen listándome, tú sabes, pero hay otros que los miro y digo, oh, oh, tú sabes, ya yo no haría esto así. Pero mira qué curioso, yo acabo a, a mi familia en Boston mi hija tiene un, una serigrafía que yo hice en el 78, cuando yo vivía en Boston. Es una serigrafía que, que, que dice no a la brutalidad policiaca. Habían pasado cosas en Boston cuando yo llegué. Habían, lo mismo que pasó siempre, habían matado a gente negra, y fue el, el revolú de los motines. Y yo hice ese dibujo, ese, esa, esa serigrafía. Esa serigrafía era prácticamente en blanco y negro, excepto dos cosas. Pero toda la el, el dibujo, o sea, la silueta del de la persona, el sombrero, la gorra, no sé qué, el tipo que está caído, cortando un macetazo, con... todo eso era monocromático. Y el otro día estuve en Boston visitando a mi familia y veo ese dibujo. ¡Wow! ¡Qué cosa más. Yo le he dado la vuelta a todo esto. Yo empecé aquí, le he dado la vuelta con todos los colores, con todo lo que tú quieras, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. y me doy cuenta que de la manera que estoy dibujando ahora, regresando a cómo dibujaba cuando tenía 18 años, o sea, es una cosa muy curiosa. A mí me causa curiosidad que, que, que de momento vuelvo a resolver los asuntos de las figuras y qué sé yo que con siluetas y tal, tal. Ya me olvidé de ese color de todos esos colores que tuviste ahí, Gabriela. Aunque tú sabes, recuerdo el libro con gusto, tengo copias ahí, pero pero he vuelto a dibujar monocromático casi casi como empecé. A mí, el otro día dije, wow, qué curioso. De hecho, publiqué en Facebook dos o tres dibujos de esa época, porque yo le periódicamente le envío a mis hijas y a mis hijos dibujos que tengo y cosas, particularmente antes, que los hacía o sea, originales y los pintaba y tal, tal. Y, y es lo más curioso, porque esos dibujos se parecen a la forma en que el dibujo hoy, tú sabes. Uno da vueltas. Este, obviamente, ya... Ahora sé menos que antes, así que dibujo más feo que antes, pero me gusta igual, así que por ahí sigo, tú sabes. Eh, yo, yo, yo, yo tengo, yo, yo sé que no debo hablar tanto, ¿verdad? Pero eh, hay un caricaturista cubano que yo hace muchos años, pero estaba vivo y dibujaba mucho cuando yo trabajaba en Claridad en 2005, Se llamaba De La Nuez. Y De La Nuez es un caricaturista cubano. Tenía la maravilla de que dibujaba tan y tan y tan feo. Que las cosas quedaban maravillosas. Era una, era una mezcla de, de, de un garabato mal hecho, pero no mal hecho, o sea, sino imperfecto a los ojos, a lo que uno está acostumbrado a ver, ¿verdad? Pero terminaba siendo un garabato tan, tan poderoso. Y ese asunto de poder dibujar sin saberlo que yo aprendí como de nuestro, es la intuición que tuve, yo puedo dibujar también, no tiene que ser tan bonito, no es tan exacto, puede ser más figurativo, puede ser más loco el dibujo tal tal, eh, y así ha sido, así ha sido la jugada. Ahora ya hago menos diseño gráfico, que bueno, así que tengo más tiempo para dibujar, eh, para hacer mis cositas en el patio y demás, eh, pero Siempre saco el tiempo para dibujar, me encanta eso. Ahora tengo, estoy recogiendo un libro que hice eh, antes de la pandemia, que se llama A la Deriva, que son 120 dibujos, eh, que cuando vino la pandemia dije, yo no voy a publicar eso, porque esto se pues esto, esto va a poder ni mover. Ahora lo tengo de nuevo en la cocina, estoy ya quitándole unos dibujos que ya obviamente se pusieron viejos y añadiendo otros que están más. Así que probablemente, qué sé yo, en enero pueda, poder, pueda presentar algo. Perdónenme, que yo hablo muchísimo. Bueno, lo, la característica del, del Facebook Live de Claridad es que dejamos hablar a los invitados, cosa que no hace mucha gente que tiene Facebook Live. <risa> este, a, a mí me, me. Yo quería preguntar ahorita de, de la, lo, que, lo que estás hablando sobre la, sobre la caricatura y el humor gráfico que tiene esto eh, arte, digamos, digamos que, que para llamarlo de una manera, ¿verdad? Arte. Tiene, tiene la, el sello del, del, que, del que hace la caricatura. Tiene un estilo este, como de la nueva, Filardi, Arroyito, Quique Estrada. Eh, ahora con, con la internet, obviamente, y las redes sociales, eh, existen los memes, que tienen como, como, son como familia de las caricaturas, pero obviamente no son caricaturas. Eh, y, y yo quería preguntar tu impresión y tu opinión sobre, sobre los memes como, como caricaturista. Bueno, a mí me encantan, mano. A mí me encantan. Yo puedo entender que la gente no, pues no dibuje, pueda dibujar una botellita bien hecha o un lápiz. Pero ese asunto de la posibilidad de los memes, yo me vuelvo loco. Yo creo, y yo me disfruto esto de los memes en, de la política en Puerto Rico como, como el que más. Yo, yo creo que nosotros, o sea, yo, yo me imagino que así son todos los países, pero en el caso de nosotros, qué maravilla, ¿Qué nueva forma de tú poder resumir una cosa? Uh -huh. este, tú sabes, eso no es lo mismo que hacer una tirilla. O, o sea, hacer un meme es una, una foto, o sea, una imagen y un texto. Vamos. O sea, si ese meme tú lo pones a correr y corre también como corren todos los memes, hermano, esos son... Yo me quito el sombrero, tú sabes, o sea, con los memes yo me quito el sombrero. Esa cosa de que de cualquier cosa a los 15 minutos están apareciendo cosas con la cara de fulano, con el, con, la, con lo de arriba, con lo de abajo, con el tipo virado, con el otro virado. Es una maravilla, hermano. A mí me a parece que la cultura. velocidad, la velocidad sí. con la que aparecen. Pero tú sabes, Eso es que la gente aquí tiene la cabeza prendida. O sea, Aquí nadie está durmiendo, tú sabes, aquí cogen o sea, cualquier cosa, pero no son solamente de política, qué sé yo. El otro día, o ayer o antes de ayer, salió un... Con el mono, con el un, mono. Es un ñandú, de... no sé si es un ñandú o es un... No. Ah, el emú, el emú es de El emú, el emú. En, en, en Ciales y le dicen ñandú. A mí no me estuvo nada raro que apareciera ese pájaro por ahí, porque en, en Ciales, Ciales hay, eh, pero la cosa es que con ese pájaro, a los 10 minutos, man, habían hecho mil 40, 40, memes en ojo Ojo, vamos a serle honesto. no solamente el pájaro, empezaron a hablar el pájaro y el mono. Los memes, yo ni qué oh, brava esta, mano. Sí, a mí me encanta eso de los memes. Yo creo que es una salida muy buena y muy rápida a bueno, uno por lo menos reírse, a uno burlarse de las cosas que están saliendo mal. No hay que tenerle respeto, nadie tiene que tenerle respeto a la gente que nos está robando. Nadie tiene que tenerle respeto a la gente que está matando otra gente. El asunto este de la violencia de género, nadie tiene que tener de respeto a esos tipos. O sea, eh, eh, eh, ni a los políticos, tú sabes, este asunto de los exgobernadores, ahora resulta que son todos cabilderos. Eh, porque de, hoy estamos hablando, hoy es 18 Dale una semana y volvemos a hablar para que tú veas cuántos de esos, de esos políticos y el están en esa listas guisando con, con Luma. Todos esos políticos se dedican a, se montan ahí para vender el país. Uh -huh. eh, gracias a Claridad y a, otras, a otros medios que por lo menos estamos ahí para, para dar la pelea porque no puede ser que nos quiten el país de gratis. Y nos los quitan los gobernantes, hermano, que son cosas, se merecen no un meme, se merecen un libro de memes cada uno. ¿Pero no compiten los memes entonces con, con las caricaturas o con la ilustración política? ¿No lo ves como una competencia? Yo no, no yo, yo no veo nada como una competencia. Tú sabes, yo, yo más bien veo que, yo me lo disfruto muchísimo y creo que es complemento o que son, pues estamos haciéndolo más o menos igual o, o, o, o, o, o sea, no es más o menos igual, sino que bueno, son expresiones que usan el humor para, para hablar de estas tragedias que nos están pasando todos los días y de estos saqueos. Eh, Tú no sabes dibujar y lo puedes hacer con una foto, mete mano y hazlo rápido para que salga y se mueva. O sea, yo no lo veo, al contrario. Yo quisiera que el, el, el, el internet se llenara de memes sobre los problemas que tenemos. Sí, eh, sí. Curiosamente, o sea, hay gente que le tiene como demasiado respeto a la caricatura y con respecto al meme. A mí no al contrario, son caricaturas. Eh, o sea, no, no son caricaturas. Es humor gráfico. Eso sí lo es. O sea, cuando tú tienes la foto de alguien, tú si le pones un texto, una contestación o un punchline abajo, ¿es pues, humor gráfico ¿O, o qué? O sea, que los memes son humor gráfico. No son caricaturas, pero son humor gráfico. Claro que sí. Oye, a nosotros siempre, como, como sociedad o como pueblo puertorriqueño, nos definen como que cogemos todo a chiste, y ¿eh? es una una quizás una evidencia de eso, de esto mismo que estamos hablando de los memes, que hay que reír para no llorar. Yo no sé si eso en otras sociedades pasa, pero ya hablo de esta, que es la, la en donde estoy. Eh, la gente se ofende, ¿Cuán, ¿cuán rápido la gente puede ofenderse con alguna caricatura tuya? Hay algunos, algunos límites ahí. En eso, cuando... sí que, eso sí que es una pregunta difícil. Es casi una trampa con lo que yo conteste. Porque el asunto es de la tolerancia de si las cosas están bien hechas, si son racistas, si no son racistas, si son así, si son así. A mí me, o sea, Hay una cosa que quiero compartirles, que siempre me ha estado bien curioso. Lo hablo con, con mi hija que estudia todas esas cosas de... de, de, de, de, de, de este, resulta ser que si tú haces unos muñecos que no están definidos como hombres o mujeres, son hombres. Resulta ser que si tú dibujas eh, una silueta eh, con un, unos pechos bien grandes, entonces te están burlando de la mujer. Porque, porque te tona, no sé. Resulta ser que si, tú lo, que si tú lo pones muy chiquito, te estás burlando de los... Resulta ser que si tú lo pones muy gordo, te estás burlando de los... Resulta ser que estás viendo blanco, te estás burlando de los... Todo es tan variable y tan... desde de, de, de donde se mire, que es hasta un peligro ser caricaturista. Porque realmente, tú sabes, este, muchas de estas cosas están en cómo la ve el como la ve el, el ojo, uh -huh. ¿Tú ¿sabes? Este asunto de tú decir que un dibujo que un dibujo es racista porque pintaste a una persona negra, de ¿qué color era? ¿Tú sabes? Este, que si la que si el que si el pelo lo tiene parado y tú lo pintaste con el pelo bien parado, ¿pero ¿cómo el pelo? Eh, que si es gordo, eh, eh, ¿tú sabes? Es mórbido y lo pintaste de muerte, ¿cómo era? Ah, no, pues todo eso son burlas. Y todo eso son este, ofensas a las diferentes variantes del ser humano y tal, y tal. Es un peligro. Un peligro ese asunto de, de, de qué es lo correcto y qué no es lo correcto en el humor. Es un lío. Tú sabes, yo, yo, yo tengo un amigo que dibujó toda la vida, se llama Fernando. Y, y un, yo, fuimos a la, a, la, a la... ¿Cómo se llama esto? A la... A la asamblea de la asociación de caricaturistas y yo le digo y Fernando el muchacho Fernando este, este, este, este se cansó de tanta crítica y, y, y digo ya yo no dibujo más porque ya yo cada día entiendo menos de cómo es la sociedad puertorriqueña y ahora cualquier cosa que yo dibujo me cae chinche porque es chiquito porque es grande porque es lindo porque es feo porque es grande y, y, y yo no dibujo más y yo yo, yo oía eso en la, en la asamblea y decía esto tiene que ser una broma, debe ser que este hombre es enfermo, algo que no llegó. No, no, no, se quitó. Y dice, me voy a dedicar a los nietos. No sé ni por qué les cuento esto, pero tiene que ver algo con el asunto de la tolerancia y de cómo nosotros visualizamos las cosas. Aparte de que, ojo, somos tan rápidos para darnos golpes. Tan y tan rápidos. Tú sabes, tú puedes saber quién es Rafa Acevedo por 50 años. Un día dijo algo que no te gustó y resulta ser que es racista, o resulta ser que es este, patriarcal, o resulta ser que... No sé, pero nosotros 50 años. O sea, esto es un asunto de interpretaciones o tal, tal. Pues imagínate tú eso en las caricaturas. Pero no, es no sé feliz. si que las caricaturas lo que hagan precisamente sea exagerar la, los rasgos... Eh. Pero si lo hace, pero si lo hace, entonces... entonces mira, yo dije una vez a... a me voy a meter en un lío con esto, obviamente. Eh, espero que mañana todos saben mi dirección, me pueden criticar. Mañana. Una vez dibujé a esta señora del, de Washington. Ay, Dios mío. A, a, sí, a, exacto, a Jennifer González. Este, en una cama con Trump. este Y yo no sé, en inglés hay un refrán que dice, Politics make strange bed fellows. Entonces... Se trataba de un asunto donde la donde esta mujer se le había ido en contra, a, en unas cosas a, a Trump, pero cuando le llegó la hora de la verdad, pues todos somos amigos y todos fe. nos hicimos strange fellows Bueno, yo, yo hice ese dibujo, me cayeron chinches, chinches, tú sabes por qué eso era un dibujo qué sé yo, porque tú sabes, menospreciaba a la mujer, o peor que eso, porque la palabra que usaba, que es lo más curiosa también, denigraba a la mujer. Sabes que la palabra denigrar sí, es una palabra racista, ¿ves? Pero, pero tú sabes, yo denigraba a la mujer con esto y tal, y tal, y no sé qué. ¿Sabes qué? Eh, yo aprendí muchísimo con eso. No es exactamente lo que las personas que me criticaron salieron a decir, pero yo aprendí muchísimo con eso. Este, particularmente de los rápidos que somos para dispararnos a la cabeza. No solamente en la caricatura, sino todas las, todos los haberes del asunto social, de cómo, nos, cómo manejamos la cosa de poder seguir siendo un país. Eh, coño, tenemos más enemigos que amigos entre nosotros. Nada, digo eso a lo loco, mañana me caen chinches, pero no importa. Mira que hay una pregunta que nos hace la madre Ramírez. Voy a darle paso y luego hablamos un poquito de la exposición. Eh, ella nos pregunta que, que, ella bueno, dice que ella no ve muchos muchos jóvenes eh, de la caricatura exponente, de la caricatura política, que si se equivoca o si tú crees que es así, y si no es así, pues que entonces si pudieras darnos ejemplos de quiénes son los de la nueva generación. Sí, sí. Eh. Siempre vienen bien muchos más caricaturistas de los que estamos vivos. Eso Ni hablar de la peluca. Eh, pero sí hay caricaturistas importantes. Pues pobre, ojo. Lo que pasa es que no estamos... Pero, por ejemplo, tú te coges el trabajo de, de Rangi, que se llama De la Nada. Ah, sí. Todo el mundo sabe quién es. Esa pues, muchacha no tiene 32 años. Es una caricaturista joven. Este, este, este, este, joven y con un contenido que ¿sabe? además es así que está crazy porque eso es una maravilla. Yo le he preguntado mil veces, pero ¿cómo es posible? Porque, claro, yo hago un dibujo y lo publico. Pero ella hace una historia. La narra, le pone música, la dibuja y la anima. Y sale al otro día. Y yo digo, ay, ¿cómo tú haces eso? Pues esa mujer es, esa muchacha es bien jovencita. Eh, hay otra gente igual, eh, jóvenes, que están haciendo cosas interesantes. ¿Sabes? Hay gente... ¿Qué decirte? Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Carlos, es hermosa, ¿verdad? Eh, y es más joven que nosotros, pues, es más joven que yo. Eh, y hay, y hay, hay, por otro lado, ojo, yo entiendo lo del asunto de la cosa social y eso pues probablemente debiéramos tener 500% más de lo que tenemos. Ahora, aquí hay una cultura del cómic que no es poca cosa. No están hablando del gasoducto, no están hablando del luma pero aquí hay una cultura del cómic que es de usted, tenga. Mm -hmm. eh, y y hay, hay un profesor de la universidad que, que, que, que se dedica a estudiar eso, no me acuerdo del nombre, vino aquí a llevar sus dibujos, pero no me acuerdo del nombre, a quien saludo. Este, eh, eh, hay, otra, hay otro muchacho, otro, otro señor que ya somos señores, ¿verdad? Este... Eh, el que se llama Luis Echeverría, que es un estudioso del asunto este del cómic y, de y de todo este asunto gráfico. O sea, aquí hay cosas pasando. Lo que pasa es que, claro, imagínate tú, cuando tú tienes que los caricaturistas editoriales les cortaron la cabeza en todos los periódicos, ¿qué tú puedes esperar? Uh -huh. Tú sabes, no se ven. Sabes, el asunto de las redes ha venido a resolver un problema del carácter. Porque, ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí? bueno porque ustedes me conocen bueno, ustedes me conocen por otra cosa pero o sea, eh, eh, eh, pero, pero yo eh, eh, voy a un programa porque bueno pues porque soy caricaturista verdad este, pero eh, y soy y, y, pero siempre lo he sido ah no pero ahora hay redes y ahora mi trabajo se ve todos los días y, y entonces pues las redes nos vinieron a salvar la vida que si no todos estos dibujantes estaríamos dibujando para pues para la familia para los, hijos y los nietos, porque no hay, no, no habrían salido, no hay no hay ventanas por donde salir. Las redes nos han ayudado en eso, esa es la pura verdad. De hecho, estamos en las redes ahora mismo, si no fuera por esto, no, no, no estaríamos hablando y la gente viendo, ¿no entiendes? Las redes nos resolvió muchos problemas a los, a los comunicadores en todos los sentidos. Y la mayoría de tu trabajo también sale por por las redes, eso nos da paso a hablar de la exposición porque se sale de, de este aspecto virtual. Y Rafa, no sé si has tenido la oportunidad de pasar, pero está allí martes y viernes de 10 a 5 está eh, mm. la exposición en Casa en Miramar y ya que nos contará, pero entiendo que estará por un mes y luego piensan llevarlo a otros lugares de, de Puerto Rico. Pero me parece que, que lo que puede ser atractivo es que, que es otro tipo de acercamiento, porque ya deja de ser a través de una pantalla, que es por donde usualmente la gente tiene contacto con tu, con sus obras. Uh -huh. y tienes un acercamiento físico ¿eh? más tangible o, o palpable de, de tu creación. Eh, la, la exhibición se llama o se titula Luma, el ajuste y otras calamidades. Entonces me gustaría que nos contaras qué otras calamidades yo yo vi por allí, por ejemplo, deforestación, vi violencia de género, pero ¿qué otras calamidades hay ahí? Bueno, eh, primero me quiero decir que el asunto ese de ver los dibujos, vamos a llamarlo así, físicos, impresos en un papel, para mí también es la misma sorpresa que para todo el mundo. Yo vivo en las redes, o sea, yo vivo acá, acá adentro, en de la pantalla. Y wow, ver las empresas y ver las puestas en un molde y tal, tal, para mí ha sido bien chévere. Este, eh, ¿Me preguntaste otra cosa? ¿Qué, ¿Qué fue? <risa> ah, las calamidades, ¿qué? ¿Qué otras calamidades. Ok, ok, ¿qué pasa? Yo, yo pensaba que cabían 40 dibujos en la, en la, en la galería, este, así que yo me, me propuse, bueno, yo voy a sacar 40 dibujos para hacer este exposición. Sí, yo quiero hacer la de Luma, o sea, yo quiero hacer la de los dos temas que están, que la gente puede digerir rápido, porque yo le decía a la gente, mira, de Luma tú no te tienes que acordar porque ella llega a ti y te acuerda que están ahí, porque te lleva la luz. O sea, son temas que están muy vigentes y tal, tal. Así que yo voy a hacer esa muestra de esos dos temas, Luma y el ajuste, que de eso no hay que hablar, nos están estrangulando. Eh, pero cuando me pongo a reunir las cosas, digo, bueno, pero... Entonces yo no voy a decir nada de la de fuerza. O no voy a decir nada de la, de, de, de, cómo, de la erosión de las costas y de cómo, los, cómo, cómo han invadido las costas los, los desarrolladores. O yo no voy a decir nada de los asesinatos que hay. Eh, tú sabes que el asunto este de la muerte de mujeres a manos de sus parejas es una cosa sabes? fuera de control, tú sabes. O, por ejemplo, el asunto este de los, de los tiroteos, tú sabes. O sea, aquí, no es que haya sido mejor antes o peor, pero ahora, tú sabes, un o sea, el, el, el tipo se mete en un restaurante, mata a tres, fue a buscar uno y mató a diez. ¿Tú sabes? Yo no voy a decir nada de eso, así que pues lo que hice fue que me inventé el asunto de y otras calamidades, porque entonces sé quise incluir como diez dibujitos más que trajeran esos temas: contaminación del aire, o sea, todas esas cosas que nos ocupan, ¿verdad? Así que esta muestra se llama así porque tiene, es gorda en el ajuste, gorda en luma, o sea, tiene bastantes dibujos de esas dos cosas, pero tiene otras, otras, eh, eh, otros temas ahí. Entonces, cuando llegué al sitio, empezamos a montar, me doy cuenta de que caben más dibujos. Yo había llevado 53 dibujos porque, porque pensaba, bueno, si algo pasa con este, pues, sabes, bueno llevar de más porque tenía solamente un día para montar. Eh, y entonces nos contamos todo así que dice que son 40 dibujos pero hay una ñapa de, de unos cuantos más okay. pueden verla cuando quieran está abierta eh, de los martes y los viernes de 10 a 5 de la tarde eh, para mi sorpresa y para mi felicidad pues ha resultado ser que parece, que, ¿tú sabes? que parece ser que la exposición quiere moverse a otros sitios en Puerto Rico pero curiosamente a, a Boston, a Chicago, Orlando y Nueva York. ¿Y ¿Qué es esto? Tú sabes, o sea que tengo que respirar. Este, cuando termine esta tengo que respirar y ver cómo lo vamos a hacer. Porque realmente también lo que pasa es que mi dibujos son casi todos sobre lo que está pasando. De manera que una exposición que yo tenga de aquí a tres meses no es esta. Se puede llamar igual. Va a tener un montón de los dibujos iguales, pero... Según va pasando la, el, el tiempo y según van pasando los eventos que van corren rápido aquí, pues yo los voy moviendo, así que probablemente pues esta es esta versión de la exposición. Dentro de un mes va a ser esta exposición, pero va a tener unos dibujos que salen y otros que entran nuevos. Y así sucesivamente. Me gusta mucho esto. Eh, y el que eh, eh, la persona que no pueda ir en ese horario eh, también Casaboy da un número de teléfono que es 787-400-3394 para sí. de alguna manera alguna eh, visita fuera de ese horario. Sí, eh, eso ha sido muy chévere, ¿sabes? O sea, ellos, ellos tienen ese horario, ¿verdad? Pero nos han dicho, mira, ¿sabes? si alguien quiere venir, pues que nos escriba o no, ¿sabes? Y yo, pues, eh, eh, cuando esto ocurrió, yo me iba de viaje a los tres días, así que ahora que he regresado. Y, y yo les dije: Mira, si es un grupo de gente, de estudiantes, o, o sea, ¿verdad? Un grupo de gente, pues avísenme. Y yo voy pues, a una, qué sé yo, lo ¿no? que se llama una visita guiada. Que realmente, pues, es que pues, yo voy y le explico por qué hice este dibujo, por qué hice no, y tal, tal, y después charlamos sobre los temas y tal, tal. Así que estamos para eso, ¿sabes? Estamos para eso ahora en, en, en lo de Casaboy, para donde se mueva no habrá mejor eh, premio que poder hablar con la gente que quiere ir a ver tu trabajo así que para mí, premio Estoy sí, para eso. tienen varios saludos por ahí eh. ya luego podrás leer los comentarios pero Ginan te manda saludos y dice éxito pa disfrutes de compartir Ginan es mi hija mayor eh, <risa> hoy en día es directora de arte de proyectos bien grandes eh, y bueno, sabrán que todos mis cinco hijos pues probablemente van apareciendo uno al lado del otro, ¿verdad? <risa> Tengo cinco hijos hermosos y de los cinco, cuatro trabajan en cosas que tienen que ver con arte y tengo una que salió científica que vive en Boston, es maestra por allá. Esa fue la que fui a ver con mi nieta. Eh, he hecho, aprovecho, aprovecho eso, este, este comentario familiar, porque ahorita Maribel Franco decía que amaba tus caricaturas de, de tus nietos. Claro. Okay. Maribel, Maribel es la madrina de la boda nuestra, pero además Maribel es como la tía de todos nuestros hijos desde toda la vida. Es queridísima para nosotros. Así que te envío un beso, Maribel. Ay, mira Marta, Marta también. Marta Estrada, besos de tu hermana también. <risa> Se el no, no, si sí, tengo, te, tengo una <risa> fanaticada bien rica. Ajá, ajá. Están, una está en Nueva York, la otra está en Boston y la otra está en eh, Nueva York y Boston, ¿qué más dije? No, eh, es Nueva Chicago. York y no en Chicago todavía no tengo no, ningún hijo. No, Chicago es la exposición que puede ir para allá. Sí, sí, eso ya parece que, pareciera que va a ocurrir, este... Para mí es una estudiaría hablar con ustedes y, y yo creo que estos proyectos así que se salen del asunto de lo que originalmente era el periódico, que era el que lo hacíamos impreso, sino este asunto de que ustedes estén en el web es chéverísimo, chéverísimo. Porque aquí no hay límite, ¿entiendes? O sea, aquí yo leo El País, yo leo El Clarín, ¿sabes? y pues leo Claridad, pues yo estoy seguro que Claridad lo está leyendo otra gente, porque esto, aquí, hay, aquí están pasando cosas que no son que pareciera, pareciera, ser, pareciera, pareciera ser que son cosas locales, pero este saqueo que está ocurriendo aquí eh, se parece mucho al de Grecia, al de Panamá, al de Chile, al, al de Argentina. O sea que eh, eh, esto, eh, claridad es lectura no solamente para los que vivimos el asunto este directamente de Puerto Rico, sino para toda la gente que esté pendiente de cómo es que nos están saqueando el planeta. Así que es una publicación. Bueno, Rafa, ¿quieres hacer algún comentario final antes de...? No, no, agradecer, agradecer la, la, la conversación y la charla y esperando entonces el, el nuevo proyecto de libro. Sí, sí, les aviso rapidito porque lo voy a, lo, obviamente lo voy a llevar a la claritienda cuando lo tengamos. Eh, gracias a ustedes, hermano, gracias a Claridad. Eh, sin Claridad el país sería otra cosa. Este... Podemos hacer una lista larguísima de las cosas que parecieran invisibles, pero que son que ocurrieron de una manera porque Claridad estaba allí, y otras que no ocurrieron como, debieran, como hubieran querido ocurrir porque Claridad estaba allí. Claridad estaba aquí, eh, llevamos 62 años y llevaremos los años que tengamos que llevar hasta la independencia, y después tendremos un periódico que se va a llamar Claridad también, pero va a ser el periódico de Puerto Rico Libre un abrazo a gracias bueno entonces eh, antes de, de enganchar este live o de cerrarlo como se diga Ajá. voy a recordarle a las personas que nos sintonizan la actividad del próximo jueves 2 de diciembre uh -huh. esto está por ahí circulando en las redes sociales eh, a través del facebook de la fundación Juan Maribra pueden eh, leer bien la, la publicidad pero va a ser, es el, se celebra el natalicio de Juan Mari Bras. Eh, se titula de aquí no nos saca nadie por una declaración universal de nuestra libertad y va a estar Anet Martínez Horabona, quien es fundadora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos esto va a ser el 2 de diciembre a las 6 y media en el Teatro de la Facultad de Derecho de la, de la Interderecho, así que quedan todos y todas invitados ese jueves no habrá live pero sí el miércoles el primero de diciembre, estaremos hablando sobre esta actividad a profundidad, para que sirva también de, de publicidad y de promoción. Así que, bueno, dicho eso, eh, gracias nuevamente, Quique, gracias a las, Un abrazo. Personas, a las personas que sintonizaron y nos vemos en la próxima a la Clara. Chévere, estoy por ustedes. Un abrazo.